combinada, y optamos por la curva base 1, siempre va a tener un rendimiento visual, de repente, bueno, pero también va a tener un rendimiento visual restringido. Porque de repente la curva base no es la adecuada. Por ejemplo, en este cuadro, para que se entienda un poco mejor, vemos que al momento de optimizar un lente... Cómo llamamos o ¿a qué le llamamos optimizar un lente? por ejemplo la tecnología convencional ¿cómo era? todos lo sabemos y nos hemos cansado de mencionarlo ¿no? La, la parte externa está grabada el diseño del lente y la adición y lo que hacemos básicamente en la parte interna es darle la medida pero debemos de elegir una curva base una curva base adecuada por ejemplo si tenemos una curva base 5, no en el, en el progresivo convencional, vamos a poder... Esa, esa base 5 es para todos estos poderes. Puede ser para, un, para una medida plana, esfera de 0.50 hasta menos 4. Pero vamos a notar que de repente la combinación de o un progresivo menos 2 esférico, que no presente cilindro, va a presentar un lente, eh, se puede decir, una visión adecuada para este progresivo, solo para este tipo de medida. Miren cómo se muestra el diseño del progresivo. ¿Este diseño cree usted que su paciente va a tener una buena visión lejos, intermedia y cerca? ¿Usted cree que va a poder ver? Sí, ¿no? No. No, Perdón. Sí, va a llegar a ver bien. Se va a cumplir lejos, intermedia y cerca. Pero ¿qué pasa si de repente encontramos una medida de menos 1,50? Con un cilindro de 2 Pasa esto de acá Si nos... de los colores Va a tener un excelente Desempeño Solamente aquí ¿Qué pasaba? Si por ejemplo nosotros tenemos una combinación De menos 2 Con un menos... 2.50 que es lo más común ¿No? Se puede decir dentro de... Eso no es una medida muy... Muy complicada, se puede decir. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Ya el desempeño ya comienza a bajar. Comienza a ser medio, comienza a ser restringido, comienza a ser pobre. ¿Qué pasa si tenemos una medida de menos 3.50 con un, con un cilindro de menos 3? Mire ¿dónde estamos? En rojo. Un, res, un rendimiento restringido. ¿Alguno de ustedes tomó en cuenta... La curva base no tomada en cuenta. Esto es lo que pasaba con este tipo de lentes convencionales. Bueno, gracias a Dios. Ahora con Rolto vamos a poder ver una tecnología que se va a encargar de prácticamente no estar tan limitados y mejorar esto. Vamos a seguir viendo los las dispositivas. Bueno, lo que les menciono hace un momento. Vamos a ver las flechas ahí. Este es un, des un desempeño adecuado, todo lo que queremos. Queremos que nuestro paciente se vaya prácticamente con este tipo de progresivo con este tipo de adaptación. ¿Qué pasa si nos vamos allá? Mira la porción de cerca. Mira la porción de lejos. ¿No? Ya comienza a ser restringido, limitado, ¿no? Miren lo que pasa con una medida... Era algo de tres y tanto con tres. Una medida que no son, pues. Nosotros vemos medidas más complicadas, ¿no? Menos cuatro, con un cilindro de tres, Imagínense. Lo mismo pasa igual al momento de seleccionar la curva base, con, al momento de tener mayor curva base optimizadas. Al momento de tener mayor curva base, vamos a ampliar. Ya no, ya no estamos tan cerrados, tan limitados. Ya tenemos de repente curva bases de 6. Tenemos una curva base 9, 7, 5, 50, 4, todos estos. Lo cual va a permitir, de repente, por ejemplo, si optamos por una curva base de 3, 50, vamos a poder, o podíamos usar normalmente, de repente, una combinación de menos 2 con un menos 1, el desempeño todavía es adecuado, ¿no? Todavía es bueno el desempeño. Pero ¿qué pasa con este progresivo? En el inicio de, al momento que han entrado, se les estaba entregando un, el, el folleto de, de los progresivos que vamos a estar distribuyendo. Uno de ellos es el, progres el Progressive Problighted Free 2. Este progresivo, ¿qué es lo que vamos a hacer? O, ¿Por qué es la diferencia con los demás con los demás progresivos, convencional o optimizado? ¿Por qué es la diferencia, básicamente? Porque este progresivo vamos a usar o vamos a, a, a tomar un tipo de tecnología que va a hacer? que la medida esférica se va a sumar a la, al astigmatismo ¿no? de la receta, lo cual. Vamos a, a tener un lente optimizado, lo cual va a ser que, además de la curva base que vamos a optar, vamos a tener mayor disponibilidad de curva base. Vamos a tener aproximadamente 20 curva base. Que al momento, nosotros de la esfera eh, con el cilindro, va, va a salir un poder. Ese poder. Sumado con la curva base, va a ser el lente más optimizado. Lo cual, miren por ejemplo la combinación. Una combinación, una medida de repente ya regularmente alta. Un esférico de más 4 con un, un cilindro de dos todavía el lente tiene una, tiene una visión todavía adecuada. ¿No es cierto? No es crítico todavía, no es limitado. Miren lo que pasa, por ejemplo, con este progresivo. Si optamos de repente una medida negativa alta de menos 6, ¿no? Con un cilindro de 4, ahí recién comienza a ponerse un pobre, eh, pobre el desempeño de este progresivo. Adicionalmente, también tenemos el progresivo multigresivo mind view 2 que es otro de los progresivos que vamos a contar, que además de, de tomar en cuenta la, el poder de la esfera y el cilindro, también lo que va a hacer este, esta tecnología es, al momento de que el cilindro de repente eh, varíe, vamos a poder de repente, eh, ¿cómo se llama eh, de repente compensarlo, de tal forma que al momento de compensar la medida esférica con la cilíndrica vamos a optar por curvas bases más variadas. Lo que quiere decir, miren por ejemplo el desempeño de este lente. Por ejemplo, un combinado de menos 3 con un astigmatismo de 4 miren el desempeño de este progresivo prácticamente no tiene ningún tipo de visión o, o comienza a ser restringida su visión. Estamos hablando de medias altas. Miren, un menos 8 con un menos 4. Prácticamente se mantiene, ¿no? la, el, el, el, el lente, la visión se mantiene adecuada todavía. La progresión. Ahora, nosotros podemos, inclusive en este lente, eh, Multiresift My View 2, podemos recomendarlos en medidas de repente altas, de acuerdo a la curva, optar por la curva base adecuada, y el, prácticamente vamos a tener un progresivo con un buen desempeño, siendo una medida bastante alta. Eso es todo, señores. Muchas gracias. Eh, buenas noches, con todos. Mi nombre es Nino, nombre es Andrade, conductor de Toxa. También ya conozco a muchos de ustedes y ustedes también me conocen a mí. Bueno, a mí me ha tocado la parte más bonita, lo más agradable, lo que nos va a ayudar bastante. ¿sí? Son las aplicaciones que van a que roden todo de la mano de la tecnología, tanto en los lentes como. En la era digital que estamos, los equipos modernos, nos no no va a ayudar bastante. Pongamos para la venta, sobre todo el personal de ventas, y también nos va a ayudar en algo al personal técnico, es cierto? Para vender, pongamos, aparte de dominar muy bien le, le, los términos que se utilizan desde de, de, de los diversos productos que vamos a manejar de ahora en adelante, no hay nada mejor como al, al cliente, pongamos, mostrarle. Mostrarle una imagen, pongamos ahora con los proyectitos que se están llevando con los títulos, pero no hay nada mejor que un aplicativo, ¿cierto? Sí. Un aplicativo que vamos a ver, pongamos, por ejemplo, ¿no? En un progresivo, ¿no? Vamos a ver uno, no sé si, si noten bien ahí las líneas, pongamos las líneas sí, en la Podemos ver, pongamos de un, un progresivo, pongamos cómo se ve cómo un progresivo de categoría eh, el perfecto, digamos, ¿no? Comparar, vamos a compararlo con el siguiente, vamos con el anterior ven la línea de marcatoria de los campos visuales, cómo van cambiando de allí, ¿cierto? y sin necesidad de, de hablar mucho, digamos, solo mostrándole las imágenes al paciente o a nuestro cliente vamos a poder convencerlo con mayor rapidez, ¿cierto? miren ahí, cómo cambia también esta línea de marcatoria, ¿cierto? y podemos señalarle ahí cuáles son los campos visuales, tanto de lejos intermedio y cerca de acuerdo también a las zonas que él pueda usar Miren, de acuerdo con, lo podemos comparar con un progresivo convencional, ahí se nota, pongamos muy bien los campos como son cerrados, entonces, y de allí nosotros como somos más astutos, más vivos, mmm, lo pasamos de frente al, al ¿no cierto?, el, el perfection, derro eh, de estos, y va a ver la, la, la, las ventajas que tiene un progresivo de este tipo. ¿Cierto? Igual, podemos, en el otro lado también tenemos para cambiar los acuerdos, cómo va a ver, de acuerdo a las medidas y de acuerdo a las adiciones. ¿Cómo va mejorando? Miren las líneas de marcatorias cómo como baja, ¿cierto? Es muy interesante, ahora pongamos también tenemos para ver los fotocromáticos ¿Cómo se va eh, activando y desactivando en los diversos colores que tiene el fotomático, ¿cierto? El colormático que va a ser ahora Tienen, van a tener también en la tonalidad grises, ¿cierto? Miren ahí como un lente activado y ese es en tiempo real, ¿cierto? Terminó ahí, lo podemos cambiar, pongamos al, al tono gris, al color brown nuevamente, y le damos la oportunidad para que el cliente escoja. ¿Cierto? Algo que es muy interesante también, volviendo nuevamente a lo que nos interesa a nosotros, a los progresivos, es que el paciente va a poder ver el, el, las zonas, cómo estaría viendo él directamente. ¿Cierto? Allí, de allí es como está viendo el paciente. Es de una simulación, pongamos de un campo visual, pongamos usted nota donde está la zona de marcatoria, pongamos eh, las zonas de, de reacción, digamos, de distorsión. Vamos a compararlo con un lente convencional, pongamos, ¿no? Y de ahí, el campo útil y el campo no útil cierto y cómo cambia pongamos esta imagen aquí y mire con, con este cierto o se amplió el campo visual con lo que muchos conocen como panorámicos 180 grados cierto se lo podemos demostrar sin mucho eh, mucho mucha necesidad de utilizar términos que de repente el cliente no lo puede entender muy bien ¿no? y así pongamos tienen diversas aplicaciones diversos tipos de lentes que nos va a ser muy útil como le digo no para aplicarle y hacer Llegar muy bien a nuestros pacientes. ¿Qué les parece a ustedes? Interesante, ¿verdad? ¿no? ¿Eh? Ah. Ah. Uno de ellos también es para mostrarle como le decía, pongamos, ¿no? Uno para ir ahí, pongamos sí, sí. un tipo de medidas. Ya podemos jugar con los diámetros. pongamos en, un, en una medida de 7, ¿cuál es la diferencia, no? En un tallado convencional, pongamos con un índice de 1,50, diámetro 70, el espesor que ve, pongamos, ahora si lo comparamos con los dos para que sea más legal, ¿no es cierto? Un tamaño normal, ambos con 60 de diámetro, ¿cierto? Y el otro lado acérico con ¿no? un índice de refracción de 1,67. ¿Cierto? Y esto es más bonito todavía si le ponemos más medida. Un menos diez, pongamos. ¿Cierto? Nos podemos ir también para el otro lado y podemos mostrarle con esas eh, positivas. ¿Cierto? Podemos eh, indicarle, pongamos, cómo se vería un lente con un, una reducción de diámetro. En un convencional y cómo se vería con una reducción de diámetro con acéril. ¿Cierto? y así pongamos tenemos otras aplicaciones también pongamos con respecto a los a los, a los tratamientos pongamos cierto un, un lente pongamos vamos a mostrarle ahí cómo es con un tratamiento anti cierto un tratamiento anti el UV protección un lente antiestático. Que repele el agua, miren la imagen de ustedes, la, la imagen habla de por sí sola, ¿no es cierto? repele la suciedad, y así es muy útil para, para, para lo, lo que a nosotros nos interese vender, ¿no? Podemos hacer combinaciones, podemos es, es, darles a coger primero, de acuerdo a la precisión, podemos enseñarle primero lo que es un progresivo. Ya hijo el progresivo, el adecuado para él, indudablemente que va a ser el perfección, y de acuerdo a las medidas, le podemos ya jugar con los índices de refracción. Le mostramos, vamos al aplicativo y le mostramos el índice de refracción adecuado. Ya escogió el índice de refracción, ya le gustó el F2, podemos llevarlo también a lo que es, pongamos, el color mágico. Si es un fotosensible, el, si es sensible a la luz, le podemos dar a escoger y le mostramos cómo va a funcionar el tipo de lente. O sea, una vez que ya escogió eso, también lo podemos llevar al tipo de tratamiento y el acabado. Total, va a ser un, un lente con todas las mejoras posibles y en el menor tiempo posible gracias a la aplicación que tiene este para aparato. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Tienen alguna duda? <risa> ah, no es pues eso. Pues. <risa> <risa> <risa> sí, sí, esto todavía creo que está en... ¿Alguna todavía como lo puede repetir? Sí. La, las sí. aplicaciones se las podemos poner solo para iPad. Aquel que tenga el iPad, sí. La eh, cuestión de conversar de cuatro a dos, ¿Ah? ¿quién la sepa? Okay, bien, ya entonces esperamos con el primer pedido, Roberto. ¿no? <risa> Muchas, Muchas gracias. Gracias. Bien, eh, un fuerte aplauso para nuestros consultores nuevamente, por favor, por su. Por su... Por tu desempeño, hay que pensar que desde ayer que están en full entrenamiento y pararlo aquí delante de usted, hablar de producto de Ronson, eh, es un mérito mayor el hecho de que en tan pocas horas de entrenamiento pudieron eh, hacer una presentación como corresponde. Así que, otro fuerte aplauso para ellos. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Walton. Voy a... Un segundo... Gracias, Waldo, Alfredo, José Pablo. Gracias a ustedes por venir también. Antes de invitarlos al segundo piso que tenemos preparados una sorpresita para ustedes, igual quería comentarles algo que estuve conversando con algunos de ustedes cuando recién llegaron. Y me hablaban de el número uno del mundo, del que más vende. Y en verdad, conversando con esta persona, decía, tiene razón. Una cosa es el que más vende, y otra cosa es el que tenga la mejor calidad. Son cosas totalmente distintas. Alguien se enfoca a vender mucho. Y hay otra empresa como Rodesto que se enfoca a calidad, a nitidez, a calidad visual para nuestros pacientes. Son dos cosas diferentes, dos enfoques diferentes. que está entre las primeras empresas del mundo, también en venta. Pero les vuelvo a repetir, su enfoque no es solo vender, vender, vender. El enfoque de ellos está en otro lado. El enfoque de ellos es calidad. Los invito a Topsa, estamos acá todos para que nos digan cuándo nos pueden visitar, para que conozcan esta máquina nueva, que la tenemos hace poco tiempo, ya está programada y lista para a partir de mañana poder sacar los productos con ese nivel de calidad que tanto les hemos...